que hemos introducido en nuestras enmiendas son la disminución del acceso a la RGI a los 18 años y la flexibilización del acceso, las garantías contra el fraude y contra la precariedad laboral, la atención integral a, la, a las sexualidades, políticas feministas y una perspectiva de género y reconocimiento de las diversidades. La garantía de la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Y reconocer que la juventud vasca no es un colectivo homogéneo, sino que no es un colectivo diverso. Y que hay que hacer políticas que atiendan esa diversidad y con especial atención a la población vulnerabilizada. Y por supuesto... Lo que pensamos que es el gran reto, que es el gran reto de la emancipación, la creación de la red vasca para la emancipación juvenil, que no es un titular, que no es un nuevo, no es un nuevo nombre para llamarle al sistema vasco de juventud, sino que es, y tiene y se inserta mecanismos para favorecer la emancipación juvenil. No la o Egon Corric. Esba dugu eta gaitazune gokia duten profesionalak esba ditugu eta reseratik zentzurretan ere gure ekarpenak egin ditugu. Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud, decía Mafalda. La profundización de la participación es fundamental en las enmiendas que hemos introducido por parte de nuestro grupo parlamentario, señor Artada que la EGK pueda participar y que ni siquiera pueda votar y que la EGK solo, solo es un ente, eso no es participación juvenil. ¿Dónde están los movimientos juveniles de todo índole, algunos que han, se han citado en el día de hoy? gaur a Emandugu, Sonko, susenqueta, edo, onetan. Baina inolazere, es da gure babesa gasteri lege proyecto ONI. Eraldaketa zakonak, onartzen y ez badira, ezin izango dugu babestu proiectu hau. Esquerri Kasko. Esquerri Kasko, Martínez Illauna, Euskal Sozialistak.